Muy bien, pues vamos a continuar con el tema del miedo. Entonces, un poco lo que estamos tratando de investigar aquí es, ¿por qué? O sea, yo creo que la pregunta es, ¿por qué para la psicología budista el miedo no es una aflicción? O sea, en Occidente es como la mayor aflicción y el budismo dice, no, ni, ni es aflicción. ¿Es cierto? Es interesante. Entonces... Un, un poquito la, la idea como, como yo entiendo porque es curioso que incluso no hay mucha enseñanza referente al miedo en la filosofía budista o sea, ahí sí hay algo que se llama miedo saludable en el budismo que tiene que ver con ciertos miedos que pueden producir eh, a ciertos aspectos en la práctica está en caso de tomar refugio como una causa justamente para tomar refugio en las tres joyas y demás, sí. pero así como como se estudia el apego o la versión o otra aflicción con tanto detalle y ver cuál es su actividad, cuál es su naturaleza, los factores que la eh, que la nutren y demás, realmente no hay esa ese acercamiento al miedo y en cierta manera yo Creo que es justamente por eso, porque de entrada no se ve como una aflicción, ¿sí? Pero en Occidente como que el miedo es otro tema totalmente diferente, ¿sí? Entonces, yo siento que lo primero que tenemos que hacer aquí es diferenciar entre el miedo aflictivo y el miedo no aflictivo, ¿sí? O sea, no son términos propios de como vienen en los textos y demás si sí sucede así con la ignorancia, con las visiones, con la duda pero técnicamente no hay algo que se conozca como miedo aflictivo y miedo no aflictivo pero a mí eh, se me ocurre pensar que si aplica para la duda aplica para la ignorancia y las visiones también puede aplicar para el miedo sobre todo tomando en cuenta que sí existe el término de miedo saludable ¿Okay? entonces yo me vería en la necesidad de dividir el miedo entre Miedo aflictivo y miedo no aflictivo. ¿Sí? Miedo aflictivo y miedo no aflictivo. ¿Cuáles son los miedos aflictivos y cuáles son los miedos no aflictivos? Como para saber realmente la forma de trabajar con ellos, ¿verdad? ¿Sí? tomen en cuenta que la manera en la que la filosofía budista trabaja con las aflicciones mentales es a través de antídotos si tú desarrollas amor pues vas a contrarrestar el odio si desarrollas humildad vas a poder contrarrestar el orgullo si desarrollas desapego pues contrarrestas el apego y así sucesivamente entonces punto número uno es el miedo es aflictivo o no en general no hay algunos que sí y otros que no, el segundo paso es, cuáles sí son aflictivos y qué tenemos que hacer con ellos, cuáles no son aflictivos y entonces tenemos que dejar como están o tal vez sí trabajar con ellos, pero no al mismo nivel que los aflictivos, ¿okay? pero vamos a ir avanzando en esto, yo creo que en la exposición se va a ir aclarando más. El primer miedo que yo considero que no es, que no es aflictivo, es el miedo como un mecanismo de protección, ¿no es cierto? ¿No es verdad que si nuestros ancestros no hubieran experimentado miedo, difícilmente estaríamos aquí? ¿Qué fue lo que ha llevado a la humanidad a sobrevivir? ¿A que nuestros ancestros hayan salido corriendo de una cueva si estaba temblando o escapar de un fuego o de un depredador o no comerse algo que ya saben que es venenoso y ya lo aprendieron el miedo ¿no es verdad? entonces el decir que todos los miedos son negativos y todos los miedos hay que desecharlos y que no hay que vivir con miedo es un poco una generalización que puede ser complicada si no entendemos que hay algunos tipos de miedo que pueden ser de beneficio incluso ¿sí? les voy a hacer una pregunta y los que están presentes físicamente pueden responder si gustan y también aquellos que están viendo esto eh, en sus hogares pueden reflexionar sobre ello también si yo les dijera que a partir de hoy no van a volver a experimentar ninguna dolencia física por el resto de sus vidas, ¿quién tomaría esta esta promoción, esta esta oferta? ¿Sí? Ana lo ¿alguien más? A ver. muy bien, aquellos que desearían tener una vida sin experimentar ninguna dolencia física déjenme decirles que se acaban de meter en un grave problema. Si tú tuvieras una úlcera, ¿sí? Si tuvieras una úlcera, ¿qué mecanismo te va a indicar que tienes que ir al médico o tomar un medicamento? El dolor. Ya no tienes dolor. Si ya no tienes dolor, ya no tienes mecanismo que te diga que hay algo mal en tu cuerpo, no vas a saber. No vas a saber que tienes una úlcera porque no te va a doler nada. Esa úlcera va a crecer y posiblemente mueras de algo que era totalmente curable. ¿No es cierto? Y lo mismo aplica para muchas otras cosas. ¿sí? Incluso la intensidad del dolor está relacionada con la gravedad del problema. Es como cuando tuviste un día de mucho trabajo y te duele un poquito la espalda. Si te duele un poco, sabes que... ...debes de cuidarla y no recargarla mucho y es suficiente... ¿sí? ...si te duele más fuerte... ...a lo mejor tomas algo, te aplicas un ungüento... ...marihuanol o algo... ...similar... ...y, y, y con eso te sientes mejor... ...¿me explico? ¿Sí? ...es que ese es el que venden en, en los metros y todo eso... ...entonces con eso puede que te sientas... ...que te sientas mejor eso es porque, porque el dolor es mediano por así decirlo y si es muy intenso hablas a urgencias entonces el propio mecanismo del dolor físico es como si estuviera diseñado para darnos una alerta eh, en relación a los diferentes tipos de daño que puede haber en nuestro propio cuerpo ¿quieres tomar de regreso el dolor físico? ok no es agradable definitivamente, pero es importante ¿sí? no todo lo agradable es importante en nuestra vida, chequenlo ni todo lo desagradable necesariamente no es importante ¿sí? el dolor físico no es agradable pero en muchos casos es súper importante porque nos ayuda a darnos cuenta que sucede en nuestro cuerpo y remediar daños ¿sí? para mí el caso del miedo es exactamente el mismo en el sentido de que el miedo no es agradable en primera instancia, no es agradable. ¿Pero qué creen? De eso se trata. Es un mecanismo diseñado para que no sea agradable. Porque si el miedo fuera agradable, imagínense que, venga, que viniera un autobús a toda velocidad y tú... ¡Wow! No, estoy sintiendo miedo, esto es maravilloso, está a punto de aplastarme. <risa> ¡Qué sensación más hermosa! ¿No es cierto? Sería absurdo, ¿no es cierto? Como mecanismo de protección sería... ¡Ridículo! Por naturaleza el miedo tiene que ser desagradable. Pero, en este sentido, es importante. Es importante el miedo como mecanismo de protección. ¿No es cierto? Si no, ¿quién te va a avisar que hay un peligro? Entonces, de entrada... No debemos de pelearnos con ese tipo de miedo, al contrario, el problema es cuando se sale de control un poco o mucho y ya te empieza a avisar de todo tipo de cosas que están más aunadas a la mala interpretación de la realidad, a cuestiones psicológicas o a cuestiones que no puedes superar y demás y ya es cuando, por ejemplo, ahora cuando fue el, aquí en la Ciudad de México el, el terremoto del 19 de septiembre, si tú tenías o tuviste miedo, al otro día, de que temblara y te pasara algo, está bien. Después de una semana, todavía. Después de un mes, de panzazo, pero entra. Pero si tú me dices, yo ya tengo un año o dos años, digo, no fue hace tanto, pero por, por poner un ejemplo, dos años, tres años, cuatro años, vivo con miedo de que se me caiga la casa, entonces ya pasó de mecanismo de protección a miedo aflictivo, que tiene que ver con traumas psicológicos ¿sí? o sea, el, miedo, el mecanismo de protección si no se escucha correctamente y se llevan a cabo cosas como debe de ser sí puede pasar a un miedo aflictivo ahí es donde nosotros yo siento que en este momento lo que podemos hacer es como si tuviéramos un diálogo con nuestro mecanismo de protección un diálogo constante ¿sí? imaginen que su mecanismo de protección es como un guardaespaldas ¿sí? como un como un guarura, que los está acompañando todo el tiempo, ¿sí? El problema es que como no nos alcanzó para pagarle a un guarura bien capacitado, pues la compañía nos dio un guarura que es un poco nervioso, ¿sí? Entonces, es, tiene buena intención, pero el guarura todo el tiempo está... Cuidado, eh, cuidado, cuidado. ¿Qué es eso que está ahí? Pues son frijoles que están ahí en el altar. Ay, no, es que yo pensé que eran así como... ¿Sí me explico? Oye, pero... Entonces, el, el guarura todo el tiempo, como no está bien entrenado, eh, te está avisando de todo tipo de cosas con buena intención, pero que ya no tienen tanto sentido. ¿sí? Entonces, tú tienes que tener un diálogo con ese mecanismo de protección, saberlo, escucharlo, lo peor que puedes hacer es reprimirlo. Escúchalo. Si lo que te está diciendo tiene congruencia, aplica. ¿Sí? Y si lo que te está diciendo no tiene congruencia porque ya aplicaste, o sea, ya hiciste algo y te sigue diciendo, o porque de entrada no tiene sentido, tú mismo le tienes que poner un alto y lo tienes que ir regulando, o sea, estamos hablando de una parte literal que es el cerebro reptiliano que actúa como reptil, ¿me explico? O sea, es como un reptil que no, no sabe bien, entonces tú tienes que ir diciéndole espérate, tranquilo, ahorita está bien, ahorita sí me avisaste bien, ahorita ya puse un alto, es decir, vamos a poner algunos ejemplos perdón que como estamos en, yo sé que a veces los ven eh, estas pláticas las ven personas incluso de otros lugares en Latinoamérica, fuera de la Ciudad de México, a lo mejor algunos de mis ejemplos son muy locales, uh -huh. pero piensen en una zona peligrosa en su localidad ¿sí? aquí en la Ciudad de México tenemos Tepito por ejemplo ¿sí? Pi piensen en una zona peligrosa en su localidad si tú te estás metiendo ahí a las 3 de la mañana, con todas tus alhajas, y el miedo te dice, oye, cuidado, ¿qué haces aquí? Está bien. Entra dentro del ámbito del mecanismo de protección. ¿sí? Salte de ahí, te está diciendo que te salgas. ¿sí? Si ya llegaste a tu casa, a una zona segura, y el miedo el miedo el mecanismo de protección te sigue diciendo, cuidado con tus alhajas, ahí tú eres tranquilo, ya estamos en casa. ¿No es cierto? O si estás en la Alameda, estás en un parque en un domingo a las 12 del día en una zona que no es peligrosa y ahí te dice, cuidado, no te vayan a robar también le dices, no es ni el lugar ni el momento, ¿okay? o sea, volteas y dices, no es ni el lugar, ni el momento ok eh, digo si lo dicen así, volteando hacia acá en la vía pública, me va a pensar que, que, que están hablando con una, un amigo imaginario pero pero la idea es esa ¿okay? la idea es uno mismo ir regulando a ese mecanismo de protección para que no se salga de control ¿sí? que una cosa es tener un eh, por ejemplo después, de, después del sismo tener estrés ¿sí? ¿sí? incluso tener estrés postraumático según entiendo es adecuado después del terremoto todavía varios días después tener, tener estrés postraumático está bien pero no trastorno de estrés postraumático ya trastorno es cuando ya hay cuestiones psicológicas que no son sanas y que no están actuando en base a la realidad ¿okay? entonces este es el primer punto más o menos cómo lo tenemos que ir regulando y hay otro tipo de miedo no aflictivo que es muy interesante ¿sí? ese miedo no aflictivo es básicamente de la siguiente manera vamos a ponerle así impulso impulso en el desarrollo interior, ¿sí? Obviamente le pueden llamar impulso en la práctica espiritual si quieren o como ustedes lo consideren más apropiado. Pero aquí vamos a ponerle así como más general, impulso en el desarrollo interior. ¿Qué significa miedo no aflictivo como un impulso en el desarrollo interior ¿sí? esto es mucho lo que tiene que ver en la tradición budista con miedo saludable y es curioso porque aunque nos gusta pensar y decir que todos los miedos son negativos o dices bueno, quitando el mecanismo de protección todos los, todos los tipos de miedo son aflictivos el budismo reconoce que en algunos casos Ciertos tipos de miedo pueden impulsar una práctica espiritual y desde esa perspectiva se consideran saludables. ¿ok? Les voy a dar un ejemplo de otra tradición. ¿ok? Si lo vemos desde el punto de vista de la tradición católica, es muy común que las personas digan que esa idea de ir al infierno es negativa, que te están metiendo miedo, que por qué la gente vive con esas ideas y demás y demás, y simplemente criticarla y desecharla como una idea y una postura totalmente errónea, ¿sí? Y a mí lo que me interesa con este ejercicio no es entrar en de que si lo inventaron o no para controlar a las masas, meter otra vez a los Illuminati en, en este conflicto y demás, sino verlo desde la perspectiva de una persona que lo está viviendo así, ¿ok? O sea, no de un, una conspiración y que si el infierno originalmente, pero que ahí lo metieron, o sea, olvídense de eso. Una persona que cree en el infierno y punto, ¿sí? Es probable que una persona que haya dañado mucho a otros, cuando se dé cuenta que cuando muera va a ir al infierno por siempre, eso le pudiera ayudar a mejorar su conducta, al grado de que después se dé cuenta que ya no debe de tener miedo de ir al infierno, y estar seguro de que va a ir al cielo. No quiere decir que ahí el miedo lo apoyó para llevar a cabo una práctica espiritual y que esa práctica espiritual hizo que se le quitara el miedo porque estoy de acuerdo si dijeras bueno pero esa persona está actuando en base al miedo pero nada más al principio y eso mismo existe en la tradición budista hay un gran maestro en el budismo tibetano un gran santo que se llama Milarepa Milarepa tiene una frase que más o menos dice algo como huí a las montañas por miedo a morir y tras meditar constantemente en la incertidumbre del momento de la muerte, he obtenido el baluarte del estado de no morir y ahora ya no tengo miedo a la muerte. Esa es una frase importante de Milarepa que muestra su proceso de desarrollo espiritual. Milarepa había llegado a matar incluso personas en su vida, no es necesario contar la historia completa ahorita, pero el punto es que fue tanto su miedo a saber que cuando muriera iba a tener un renacimiento desafortunado ¿sí? que iba a realmente tener un destino de mucho sufrimiento por, por todo el odio el resentimiento y el daño que había causado que, que le dio miedo su miedo impulsó su práctica espiritual cuando él dice huí a las montañas lo que está tratando de decir es me fui a meditar a las montañas o sea no de huir sino se fue a meditar en las montañas con la guía de un gran maestro, Marpa entonces, en el caso de Milarepa el miedo lo impulsó a una práctica espiritual su práctica espiritual hizo que se le quitara el miedo y no solo el miedo a la muerte todos los miedos aflictivos porque obtuvo el estado de Buda, el estado de despertar ¿Sí? cuando tú prendes un cerillo el cerillo causa el fuego, ¿no es cierto? y ¿quién termina consumiendo al cerillo? el, fuego. el propio fuego ¿Sí? entonces es como si el miedo fuera el cerillo y la práctica espiritual fuera el fuego el miedo es el cerillo que produce el fuego de la práctica espiritual y este fuego de la práctica espiritual termina consumiendo al cerillo del miedo que lo causó ¿Sí? entonces eso se llama miedo saludable, y ese es un miedo con el que no debemos estar peleados, es un miedo que nos puede ayudar en nuestro proceso de crecimiento, en nuestro proceso de liberación. Entonces, hay que saberlos escuchar y hay que saberlos manejar. ¿Cuáles sí son miedos aflictivos que tenemos que trabajar? Yo lo pondría de la siguiente manera. Vamos a ponerlo así porque está medio largo, ¿verdad? <risa> Voy a escribir aquí un tratado filosófico, casi casi. Vamos a quitar esto que esté más cortito con eso. Que... Okay. miedos que surgen por una malinterpretación de la realidad burda y miedos que surgen por una malinterpretación de la realidad sutil ¿Sí? así es como yo lo quería más o menos estos sí son miedos aflictivos son dos tipos de miedos aflictivos como yo lo percibo por un lado miedos que surgen por una malinterpretación de la realidad burda para mí un elemento fundamental para trabajar con el miedo es el conocimiento. Yo estoy convencido de que el conocimiento crea una línea directa para trabajar con muchos miedos. ¿sí? Por ejemplo, si ahorita en, en el lugar donde estamos o donde están aquellos que nos están viendo, eh, de repente vieran caminar o correr un ratón, muchos de nosotros ¿qué haríamos? Un ratoncito. No estoy hablando de una rata así enorme de este tamaño. De un ratoncito de este tamaño. Muchos sentiríamos miedo, ¿no es cierto? Ese miedo realmente es una malinterpretación de la realidad. ¿Por qué burdo? Porque no estamos hablando aquí de aspectos más sutiles o profundos de la realidad. Estamos hablando de un nivel como más. Con, no, no concreto, sino un, un nivel más, más externo, ¿sí? No tan psicológico ¿sí? por eso lo pongo burdo ¿qué estás malinterpretando en relación a la realidad burda? lo que es ese ratón es un animalito pequeñito, súper tímido que realmente le debemos de parecer espeluznantes los seres humanos ¿no es cierto? O son sea, unas cosas ahí grandotas lampiños de acá, pero con pelo acá, y unas cosas ahí que cuelgan, ¿no? y debemos ser realmente grotescos para un pobre ratoncito, ¿no es cierto? o sea, imagínate cómo nos ve, ¿no? y varios, y gritando, y subiéndose a objetos encima Proveer ratona ratón ha de, ha, de, ha de decir qué le pasa a estos individuos y para nosotros es como un, un ser que nos produce mucho miedo y es una mala interpretación de la realidad ¿Por qué? Porque no sabemos lo que es realmente ese ratoncito. Te imaginas, consciente o inconscientemente, que te va a atacar, que te va a morder, que tiene veneno o que tiene este, bacterias y te va a infectar y en 30 segundos te va a salir espuma por la boca y vas a morir y van a entrar tus hijos y te van a ver ahí les va a dar un paro cardíaco. ¿No es cierto? O sea, te empiezas a imaginar, a imaginar una realidad que no tiene nada que ver con la realidad, ni siquiera la realidad burda de lo que es ese animalito, por eso el conocimiento es muy importante, ¿sí? si le tienes miedo a los ratones, investiga qué es un ratoncito, cómo son, si realmente son agresivos, si traen una navaja aquí escondida y te están acechando en la noche para apuñalarte, ¿sí? o sea todas esas ideas, trata de investigar realmente qué es ese organismo, ¿sí? realmente qué es, ¿Mm? y eso puede ayudar, por eso, con las fobias, eh, algo que se dice, que ayuda mucho en las fobias, es tener como una especie de inserción, eh, segura y gradual en la fobia, es decir, poco a poquito vas teniendo un acercamiento, seguro y gradual, ¿sí? si tienes miedo a los ratones, pues puedes ver una caricatura de Mickey Mouse primero, <risa> ¿sí? es ok, a ese ratón no le tengo miedo, poco a poco puedes ir viendo videos, documentales, luego de lejos, hasta que puedes, tal vez, llegar a tocar uno, me explico, y perder el miedo. Entonces, muchos de estos tipos de miedos tienen que ver con, precisamente, esa mala interpretación de la realidad a nivel más burdo y lo que tenemos que hacer es, y, es ir abordando un, o ir desarrollando un mejor y un mayor conocimiento de lo que realmente son aquellas cosas a las que les tenemos miedo sin embargo el más complicado de todos es este que es la mala interpretación de la realidad sutil ¿verdad? ¿y qué creen? que tiene que ver con lo que ya mencionamos ¿Mm? causa y efecto transitoriedad e interdependencia en mi opinión como yo entiendo la psicología budista o la filosofía budista todos los miedos psicológicos, todos van a estar sostenidos de esto todos, cualquier miedo psicológico va a estar relacionado con estos tres ¿sí? ahorita vamos a hacer algunos ejercicios digo, hay personas que están presentes físicamente otros que no, pero cuando menos hagan el ejercicio en su propia mente o sea, hagan el ejercicio, ok? A mí me gustaría que viéramos estos como si fueran especie de cajones, ¿okay? mm, Bueno, es que más bien estos son dos. Estos son estos dos, que ¿okay? este, no es, este no es un tercero. Lo que pasa es que básicamente es lo mismo, nada más cambia burdo y sutil. Y dentro del sutil tenemos estos tres. Yo siento que algo que puede ser de mucha ayuda es ver este mapa mental como si fueran especies de cajones que te van a ayudar a identificar qué tipo de miedo estás sintiendo y por tanto qué hacer al respecto, ¿sí? y es donde quiero que hagamos eh, algunos ejercicios ¿sí? hay, algunos, hay algunos otros tipos de... O, o hay algunas otras situaciones que colaboran con la, la percepción de, de este tipo de miedos, por ejemplo Podemos hablar de miedos adquiridos. Esos miedos adquiridos pueden ser por experiencia personal o por observación indirecta o por aprendizaje. O sea, aprendizaje de lo que observas en alguien más. Otro tipo de miedo puede ser de, perdón, no solo voy a poner las iniciales porque si no me va a alcanzar, algo, algo que es seguro que pase y algo que puede pasar. ¿sí? Estos dos, estos dos cuadros son movibles, ok, o sea, como que se pueden ajustar con varios de estos por eso no están directamente vinculados con los aflictivos o con los no aflictivos y demás, como que estos dos cuadros se mueven según tus vivencias según tus experiencias, según cosas que hayan pasado ¿okay? entonces con este esquema quiero que hagamos algunos ejercicios vamos a pensar en algún tipo de miedo ¿sí? ¿qué tipo de miedo se les podría ocurrir? ¿miedo a qué? a que secuestren a mi hija uh -huh. Muy bien, miedo a que secuestren a tu hija, algo que puedes reflexionar es si primero ese es un miedo adquirido o no, es decir, puede ser un miedo adquirido por una experiencia personal, porque ya secuestraron a un familiar cercano mío, o a un amigo muy cercano, o a mí mismo, y entonces ese miedo a un nivel sí puede estar operando dentro de un mecanismo de protección porque hay una vivencia muy clara Estás en, vives en un lugar inseguro donde sí son muy comunes los secuestros donde ya secuestraron a personas que tú conoces y entonces tu mecanismo de protección te está diciendo cuidado ya secuestraron a varias personas pueden secuestrar a tu hija también es decir, sí puede que haya cierta congruencia de tener un miedo aquí lo importante es justamente saber reconocer si tú te das cuenta que ese miedo de que secuestren a tu hija, o a tu hijo tiene que ver con un mecanismo de protección lo que vas a hacer es escuchar y decir ok ¿qué tengo que hacer entonces? porque nada más tener el miedo y no hacer algo al respecto es absurdo ¿verdad? ¿qué vamos a hacer entonces? ¿sabes qué? pues vamos a tratar de movernos en, en lugares y horas que sean seguras o vamos a tratar de implementar esto, vamos a tratar de implementar aquello, si es un caso realmente muy delicado, donde sabes que está en un, en un riesgo muy tangible, no el riesgo que cualquier otro mexicano o de otras partes de Latinoamérica podrían tener, sino muy muy tangible, te puedes cambiar de ciudad, ¿sí? no estoy diciendo que si tienes miedo, te cambies de ciudad, estoy hablando de un miedo muy tangible basado en una observación de algo muy concreto, me explico, de ya amenazas o cosas así, entonces sí la protección te puede decir tenemos que irnos a otro lugar, si ya te fuiste a otro lugar donde tienes más o menos una seguridad que, de que no hay por qué tener más miedo y sigues teniendo miedo, entonces ya entra dentro de los miedos psicológicos posiblemente aunado a la transitoriedad, o sea de no aceptar que finalmente no puedes controlar las cosas ¿sí? que las cosas cambian y demás y que no puedes vivir con miedo solo porque es posible que pase o sea, puedes meditar en este cajón de aquí también. ¿Tengo miedo de algo que es seguro que va a pasar? ¿O tengo miedo de algo que es posible que pase? ¿Okay? ¿Es seguro que voy a morir? Sí. ¿Es seguro que van a secuestrar a mi hija? No. Entonces Son miedos muy diferentes, muy, muy diferentes. El miedo a algo que va a pasar y el miedo a algo que es posible que pase. Dentro de los miedos que tenemos porque algo es posible, lo que tenemos que hacer es analizar... ¿realmente qué tanta congruencia hay de que tenga miedo porque es posible que suceda algo? técnicamente tendrías que tener miedo ahorita de que un asteroide choque contra la casa donde estás y, y nos mate a todos ¿no es cierto? pero ¿por qué no tienes miedo de eso? si sí es posible que pase ahora ¿porque las probabilidades son mayores en que secuestren a tu hija a que caiga un asteroide? posiblemente sí o tal vez posiblemente no ¿Sí me explico? Pero, repito, básicamente la idea de esto que es importante es así. Nuestro instinto de protección, mecanismo de protección, es literal como un cavernícola viviendo en la era moderna. ¿Sí? Y un cavernícola viviendo en su época, todavía muchas cosas de su forma de percibir la realidad y de actuar tenían sentido. Pero es imagínense como de esas películas donde toman un cavernícola y lo proyectan en, en el mundo moderno aunque él sabía vivir en su ambiente ya no sabe cómo vivir en este y a nivel del mecanismo de protección como es un cerebro reptiliano que realmente no ha cambiado a lo largo del tiempo porque no le conviene cambiar porque no le conviene poner en riesgo algo que le ha funcionado bien o mal pero le ha funcionado quiere decir que esa parte de nuestro cerebro funciona igual que hace miles y miles de años, pero el mundo no es como hace miles y miles de años un ejemplo antes si algo se parecía a un tigre lo más probable es que fuera un tigre es la verdad lo más probable es que en efecto fuera un tigre pero hoy en día si algo se parece a un tigre es muy probable que no sea un tigre pero el cerebro lo percibe igual otro ejemplo voy a poner tres ejemplos, ¿okay? otro ejemplo cuando tú te enteras de una noticia ¿sí? si tú hace miles de años te enterabas de que mataron a alguien es porque había sucedido en tu localidad, si no, no te enterabas o sea, hace miles de años mataban a alguien en, en Europa y tú no te enterabas en México, ¿verdad? O te, o te enterabas en Colombia pues mataron a alguien en Europa y ve tú a saber, a menos de que fuera alguien cercano y te llega una carta después de tres meses, ¿verdad? de que mataron a un conocido tuyo pero aún así fue allá ¿sí? entonces si antes te decían que mataron a alguien y tú te preocupabas tenía sentido porque era alguien cercano tanto geográficamente como tal vez en cuanto a la relación pero hoy en día debido a que la información puede viajar antes decíamos en segundos, no en vivo te puedes enterar de que mataron a alguien que ni conoces del otro lado del mundo y que crees que tu cerebro reacciona idéntico igual, porque así está cableado ¿Sí? otro último ejemplo en los periódicos y en los noticieros ¿cuáles son las noticias que hacen las primeras planas? o las notas importantes ¿lo común o lo raro? lo raro, ¿no es cierto? lo raro es lo que llega a los periódicos pero la percepción del miedo es totalmente al revés, técnicamente si tú llegas a ver en la primera plana de un periódico de que hubo un accidente aéreo desde el punto de vista de que te pueda pasar a ti, no digo de que les pasó a ellos, desde el punto de vista de que te pueda pasar a ti, es una buena noticia. ¿Por qué? Porque es tan raro que por eso está en la primera plana del periódico. ¿No es cierto? Mientras que los accidentes automovilísticos no llegan a las primeras páginas del periódico y eso es lo que te debería de preocupar. Pero el miedo funciona al revés como es noticia importante tu cerebro cree que por tanto como mecanismo de protección es importante y entonces tienes miedo pero está funcionando al revés, o sea el esquema de los periódicos y el esquema del de miedo está yendo hacia direcciones diferentes ¿no? son, solo, podríamos continuar pero son tres ejemplos ¿okay? entonces hay lo que tenemos que regular eso, un ejemplo se meten a robar a tu casa ¿sí? se meten a robar a tu casa el miedo que es un mecanismo de protección, te dice, oye, vamos a hacer algo, se pueden volver a, a meter, ahí está actuando bien, ese miedo es correcto, ¿sí?, ya pusiste una valla, ya pusiste cámaras de seguridad, ya contrataste a tres guarduras, ya pusiste un estanque con cocodrilos, ya pusiste <risa> todo lo que tú quieras, ¿sí?, si después de eso sigues teniendo miedo, ya no es mecanismo de protección, ya pasó a un miedo aflictivo, que está basado tal vez en estar demasiado preocupado en yo qué me va a pasar, qué va a ser de mí y demás ¿okay? entonces es muy complicado como incluso los miedos que son un mecanismo de protección si no tenemos cuidado se pueden pasar a la parte eh, psicológica convertirse en miedos aflictivos sí me explico, entonces en el caso de tener miedo a que secuestren tu hijo haz lo que tengas que hacer y si después de hacer lo que tienes que hacer, sigues teniendo miedo, ya no está acá, está acá, hay que aceptar que la vida es insegura, aunque te fueras a vivir a Suiza, de, to de todos modos te puede aplastar alguien que va esquiando o algo, me explico, tú vas escapando de una ciudad peligrosa, por la violencia y la inseguridad, y una bola de nieve te aplasta en los Alpes suizos, me explico, entonces, tienes que aceptar que el mundo es inseguro por naturaleza, ¿no? de otra manera siempre va a haber miedos afectivos, ¿Qué otro miedo podríamos usar como ejemplo? ¿O puede A ¿Mm? la muerte, ¿no? O a la enfermedad, la enfermedad. Miedo a la enfermedad o a la muerte, ¿ok? ¿En dónde está ese miedo? ¿Dentro de estos dos está en algo que es posible que pase o algo que es seguro que pase? Pues, seguro, ¿no es cierto? Entonces, si tienes miedo a algo que es seguro que pase, no es un mecanismo de protección es una malinterpretación de la realidad ¿no es cierto? porque la realidad es que es parte de la naturaleza y tú no lo estás aceptando como parte de la naturaleza, estás contradiciendo la realidad estás contradiciendo uno de los cuatro puntos que dijo Buda todo el último que es todo lo que nace muere es una malinterpretación de la realidad transitoria donde no aceptas que las cosas cambian y que por tanto tu salud cambia tu cuerpo cambia se deteriora que tarde o temprano llega y, y, y se experimenta como morir y demás o sea, no, no podemos tener ahorita en, en este tiempo un curso de tanatología para saber cómo se aborda verdad pero yo lo que quiero que veamos en esta sesión es cómo podemos ir acomodando los miedos en estos cajones y saber en dónde están y una vez que sabes dónde están más o menos sabes cómo trabajar con ellos ese tipo de miedo a la muerte está aquí a no aceptar la, la realidad que las cosas cambian ¿Eh? ¿cuál otro? ¿qué otro miedo? a no ser suficiente ¿miedo a no ser suficiente? ¿en qué sentido? como como no ser la mejor versión de ti misma o de ti mismo ¿no? y que puedes o sea que sabes que puedes serlo pero no lo eres no sé cómo explicarlo o no ser suficiente para tus padres, para tus gentes, no, o... No cumplir con expectativas no, las expectativas. Es que miedo a no ser suficiente tiene que ver con miedo a no cumplir ciertas expectativas. dónde lo pondrían ustedes? De estos cajones, ¿sí? Primero, lo que se puede hacer es primero poner uno de estos dos, así vas identificando poco a poquito. Primero ver si es aflictivo o no aflictivo. Si no es aflictivo, tiene que ser uno de estos dos. Si es aflictivo, tiene que ser uno de estos dos y si es este, tiene que ser uno de estos tres o los tres, que de hecho están muy interrelacionados ¿no? ese tipo de miedo de no ser suficiente, vamos a hacerlo como ejercicio ¿okay? y aquellos que nos están viendo eh, en sus casas también hagan este ejercicio por favor, ese miedo a no ser suficiente, no cumplir con las expectativas de los demás, de nuestros padres o de quien sea ¿es aflictivo o es no aflictivo? aflictivo. es aflictivo es una malinterpretación de la realidad burda ¿O es una malinterpretación de la realidad sutil? sutil? Sutil. A veces puede que sea un poquito de las dos, ¿ok? Sí. Llega a haber una parte que es malinterpretación de la realidad burda, uh -huh. pero mayormente es una malinterpretación de la realidad sutil. Aunque es probable que esté relacionada con las tres, ¿con cuál creen que está como muy conectada directamente? Interdependencia. ¿Por qué con interdependencia? Pues porque eh, ese miedo lo sostiene el querer... Pretender cumplir con expectativas ajenas o, o también propias con la relación que tenemos con los otros, la aceptación de los otros a cumplir sus expectativas. Ok, tiene que ver con el cumplir con las expectativas de otros para ser aceptado por los demás. Aceptado, ¿Sí? malo, valorado. ¿Por qué quieres ser tú aceptado? Yo quiero ser aceptado, yo mm -hmm. quiero ser valorado, yo quiero ser entendido, yo quiero ser comprendido, porque estás demasiado centrado en ti. ¿no es cierto? estás demasiado centrado en ti y en lo que piensan de ti y por eso no puedes decir ¿saben qué? yo no voy a cumplir con sus expectativas yo me voy a la India y yo voy a hacer esto o yo no me voy a casar o yo no voy a hacer esto o yo no voy a estudiar para abogado o lo que tú quieras pero ¿por qué caes en eso? sí ¿por qué caes en eso? no, hay, hay quienes si quieren estudiar para abogados y lo hacen o hay quienes no y lo hacen hay quienes no lo hacen ni querían, hay todo tipo de todo tipo de relaciones, ¿ok? ¿Sí me explico? Pero de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene ese miedo ¿sí? eh, a no cumplir las expectativas, a sentir que realmente hay como un peso sobre ti que tienes que cumplir y eso es porque estás, de, exacto, es esa necesidad de ser aceptado, de ser entendido y demás y en cierta manera depende del egocentrismo, de tú querer ser aceptado, entendido, comprendido, amado y demás mientras que si tú estás volcado en ayudar a los demás en no tú ser el centro de la situación y demás puedes desprenderte de, de muchos pesos que otros te quieren poner encima ¿no es cierto? y algo muy bonito del tema del miedo es que... para mí como yo lo entiendo y como lo he vivido porque porque lo he vivido incluso, no se trata de hacer las cosas hasta que no tengas miedo, es decir, no se trata de hacer algo cuando ya no tengas miedo, sino tener la capacidad de hacer algo que consideras importante aunque tengas miedo, para mí lo que debe decidir tus acciones es lo que tu corazón te diga que es lo apropiado, aunque tengas miedo, aunque tengas miedo, si tu corazón te dice, va por ahí, pues va por ahí, porque es lo que mi corazón me dice, tengo miedo, pero lo voy a hacer, porque sé que es correcto, pero si tú dejas que el miedo sea como el titiritero que te maneja y te dice, hacia aquí sí, porque no me da miedo, hacia acá no, porque me da miedo, siento que no es la manera correcta de actuar y de decidir no se preocupen si tienen miedo si su corazón les dice que es lo correcto está bien y yo en mi vida me he aventado unos buenos brincos ¿eh? cuando decidí hacerme monje me aventé un buen brinco cuando decidí ya no ser monje me aventé otro buen brinco de decir pues sí, no estoy seguro qué va a pasar realmente no sé qué va a suceder pero mi corazón me dice que está bien y, y hasta la fecha no me he arrepentido de ninguna decisión por eso porque creo que he podido tomar decisiones en base a lo que mi corazón me ha dicho y no a lo que mi miedo me ha dicho ¿sí? ¿cuál otro podemos ver? ¿algún otro? ahora tenemos tiempo para algunos ejemplos más um, a la, al bienestar financiero ¿Mm? eso es interesante miedo relacionado al bienestar financiero Financiero, ¿ok? ¿En dónde lo pondrían ustedes? Miedo relacionado y los que están nos están viendo a través de la grabación también piensen ¿en dónde lo pondrían, ¿En dónde pondrían el miedo relacionado al bienestar financiero. Puede ser no aflictivo y también aflictivo o sea, ¿Por qué sería no aflictivo? O sea, podría haber causas eh, que podrían construir. Tal vez el, el hecho de poder, cierta seguridad, digamos, eh, finalmente se, se puede diluir fácilmente, pero a lo mejor hay una parte que tiene que ver con la protección básica. De, okay. de hogar, de. Tal vez a un nivel muy. Burdo, ¿no? Muy controlado y muy consciente, ¿no? Muy consciente de decir, miedo aquí como sinónimo de preocupación. ¿Sí? miedo como sinónimo de preocupación, de claro que me preocupa no tener cierto patrimonio, cierta seguridad y por tanto voy a hacer todo lo que pueda para lograrlo, pero de todos modos si no lo logro como yo espero, no pasa nada mi felicidad, mi paz y tranquilidad no depende de ello, es, el problema es cuando pones tu expectativa de felicidad en que si haces algo, eh, eso es lo que te va a hacer sentir bien o tranquilo ¿Sí? La idea y el consejo es que tengamos mucho cuidado de nuestras apuestas de felicidad. ¿Sí? Cada vez que tú haces una apuesta de felicidad, te estás jugando muchísimas cosas. No quiere decir que hacer dinero esté mal, pero si tú te juegas tu apuesta de felicidad en el dinero, caray, como es algo tan fluctuante que no puedes controlar sufres porque sufres sufres cuando no lo tienes y sufres cuando lo tienes si tú, si tú estás proyectando tu expectativa de felicidad en el dinero sufres cuando no tienes dinero y sufres cuando tienes dinero, te lo apuesto cuando no tienes dinero sufres por esa ansia, ese aferramiento y ese deseo de obtenerlo y cuando lo obtienes sufres de miedo a perderlo, ¿sí o no y de estrés por hacer más o por no o por no poder acumular más y tienes codicia y tienes avaricia y te da envidia y todas las aflicciones empiezan a proyectar ¿Sí? entonces eso es a lo que se le llama el sufrimiento de tener y el sufrimiento de no tener ¿Sí? es bien fácil sufrir, pues es que el punto es que se nos facilita ¿sí? se nos facilita porque fíjense fíjense más o menos cómo sucede y cómo está conectado el miedo con esto cada vez que tú tienes una proyección errónea de felicidad y sus causas 100% vas a vivir con sufrimiento, 100%, esa es mi más firme convicción y experiencia ¿sí? algunos ejemplos ser joven es ser feliz ¿sí? mientras seas joven vas a tener miedo a envejecer ¿no es cierto? y cuando veas los signos de la vejez vas a sufrir porque los tienes para mí ser feliz es, económicamente, ahora usan términos que es lo mismo, ¿no? Ahora ya no le dicen hacer lana, hacer lana como lo más importante. Ahora dicen cosas como, que estaba viendo hace poquito, ser, tener libertad financiera. Es lo mismo, pero es la misma búsqueda, ¿no es cierto? Para que no se oiga tan feo que lo que te interesa es la lana, yo lo que quiero es tener libertad financiera, bueno... Está bien, ponle el nombre que tú quieras, pero si tú tienes esa idea de que el dinero es lo que me va a dar paz y tranquilidad, ¿qué va a suceder? Vas a tener sufrimiento porque no tienes el dinero y sufrimiento cuando tengas el dinero, porque vas a tener miedo a perderlo, vas a estar estresado, vas a querer hacer más, ¿sí? o el ejemplo de la pareja también, si tú quieres encontrar a alguien especial que te haga feliz y que te ame, te cuide, te comprenda y te dé dicha y demás, sí o sea como esa idea de que realmente alguien puede llegar y, y darte felicidad, yo no creo que nadie te pueda dar felicidad, creo que puedes estar con alguien que te ayude a ser feliz, claro, pero es en otro contexto totalmente diferente, es cuando se están construyendo valores juntos y no solo con una pareja, con un amigo, con tu guía espiritual, con muchas personas, incluso con los que te dañan técnicamente, puedes construir valores humanos a través del aprendizaje de, de lo que te hicieron, lo que te quieren hacer, lo que cualquier cosa me explicó, entonces, pero si más como una idea errónea de para mí la felicidad es encontrar a alguien especial que me haga feliz, vas a tener vas a sufrir cuando no tengas y vas a sufrir cuando lo tengas hay una anécdota que cuenta eh, su santidad el Dalai Lama en la que dice que en una ocasión una familia, de, de una pareja de tibetanos eh, lo fueron a visitar, pidieron una audiencia con él y en la audiencia le platicaron todo el sufrimiento que tenían sobre la situación de... De, de no poder concebir un bebé entonces le dijeron a su santidad es que sufrimos mucho porque no podemos tener un bebé no nos podemos embarazar y pues realmente pues nosotros decidimos estar juntos también para formar una familia pues bueno le expresaron todo su sufrimiento relacionado a no tener la capacidad de, de concebir y demás le pidieron a su santidad de Lama si podía hacer una oración y él pues finalmente accedió dijo bueno pues con gusto si quieren que haga una oración está bien el punto es que Tiempo después, poco tiempo después de que su santidad Dalai Lama hizo una oración por ellos, lograron concebir, finalmente tuvieron su bebé, y al paso del tiempo lograron otra vez ver, eh, verse con su santidad Dalai Lama, tener una entrevista con él, y lo que le platicaron fue todo el sufrimiento que tenían relacionado al bebé es que sufrimos porque el bebé le pasa esto, porque le pasa aquello, porque nos da miedo esto y lo otro. Y Santidad lo cuenta y le da risa, dice, pues es el sufrimiento, sufres porque no tienes y ya luego lo tienes y sufres porque lo tienes. ¿No es cierto? Y eso es por esos mecanismos de malinterpretación de causa y efecto, ¿no? Cada vez que... Es, es algo así como en vez de dime con quién andas y te diré con quién eres, dime, fíjense, dime en qué proyectas tu felicidad y te diré a qué le tienes miedo así no necesito ser adivino no necesito aventar dados te lo puedo decir <risa> dime en qué estás proyectando tu felicidad y fácilmente te puedo decir cuál es tu principal miedo o si tienes varias proyecciones de felicidad cuáles son tus miedos y en dónde están entonces la idea en sí mismo es el lograr identificar los miedos que estamos teniendo y poder ponerlos en diferentes de estos cajones y apoyarnos incluso con estos que son movibles. A lo mejor tienes miedo. ¿Cómo estamos de tiempo? Perdón. ¿eh? ¿Son ¿Cuánto tiempo llevamos de grabación? Ahí aparece. Sí, 51 minutos. Ok, entonces pues vamos a ir cerrando por cuestión de tiempo. Miedo a caerte en la bicicleta. ¿Por qué tienes miedo a caerte en la bicicleta? ¿Pudo haber sido un miedo aprendido? Porque tú te caíste 10 veces de la bicicleta o no lo aprendiste tú personalmente pero viste que tus 6 hermanos se desbarrancaron <risa> en sus bicicletas, ¿okay? Entonces te da miedo andar en bicicleta. Ahí todavía es un mecanismo de protección y si eso te pasa durante una semana, un mes, un año o a lo mejor hasta un par de años, posiblemente esté bien. Pero, meditas en este y dices, si me subo a una bicicleta, ¿es algo que puede pasar o es algo que necesariamente va a pasar? No, pues es algo que puede pasar, no necesariamente me voy a tener que desbarrancar yo también eh, con la bicicleta, ¿verdad? Entonces, una vez que te apoyas con este, te puedes dar cuenta que tu mecanismo de protección puede estar pasando a un miedo aflictivo, ¿sí? en el que a lo mejor... No tienes tanta seguridad en ti mismo, ¿sí? en el sentido de que tienes muchos miedos relacionados con otros ¿sí? y piensas que bueno, no porque le pasó a alguien más, necesariamente me tiene que pasar a mí. ¿sí? Y, y en cierta manera te apoyas con un entendimiento adecuado de la realidad, también meditar en la realidad de que finalmente si aprendes a andar bien en bicicleta no tienes... No tiene ¿por qué pasarte nada y demás? puedes observar un poco cómo te sientes en relación a los demás conectado o no si aceptas que las cosas cambian o no si estás proyectando tu felicidad de forma errónea o no al final del día lo que quiero decir con esto es que la respuesta no la tengo yo ¿Sí? la respuesta más bien es darnos cuenta que son casos individuales que nos vamos a ir preguntando y un poquito esta estructura mental nos puede ir permitiendo comprender de una forma más certera en dónde está el miedo y a lo mejor tiene que ver con varias cosas y a lo mejor no encontramos la respuesta inmediatamente pero cuando menos ya estamos haciendo un proceso de análisis para darnos cuenta que no todos los miedos son aflictivos, que hay algunos que incluso nos convienen y dentro de los que son aflictivos en ciertas ocasiones lo que puede ayudar mucho es darte cuenta de eso o sea que la bicicleta no es la que los arrojó al barranco ¿sí? y que si aprendes a andar en bicicleta todo está bien o sea, entender mejor eso y darte cuenta que es un miedo aprendido que ni siquiera te pasó a ti, que le pasó a alguien más, pero no porque le pasó a alguien más necesariamente te tiene que pasar a ti, ¿sí? entonces ese tipo de reflexiones en base a este esquema nos pueden como ayudar a ir sabiendo qué tipo de miedo estoy experimentando y en dónde realmente lo tengo que poner, pero sobre todo los más complejos van a tener que ver con esto ¿sí? tienes miedo, vamos déjenme concluir con algunos últimos ejemplos tienes miedo a quedarte solo o a estar solo yo siento que tiene que ver mucho con esto obviamente estás demasiado centrado en yo me quedo solo nadie va a volver por mí qué me va a pasar a mí tiene que ver con esto porque estás malinterpretando una cosa por otra estás diciendo estar con alguien es igual a la felicidad por tanto no estar con alguien es igual a sufrimiento lo cual no es cierto si no técnicamente todos los meditadores que viven en cuevas, vivirían infelices, ¿verdad? Miedo a que me roben, puede tener que ver con este, pero si ya hiciste lo que tenías que hacer para protegerte, y no aceptas que simple y sencillamente el mundo es inseguro en general, en donde estés, entonces ya pasaste acá porque no te estás dando cuenta que las cosas cambian y que tu vida puede cambiar en cualquier momento estés donde estés ¿sí? entonces cómo ir afinando esos detalles en nuestras reflexiones que pueden ayudar a entender mejor el miedo ¿sí? entonces, pues básicamente esa es un poquito la idea del miedo de los, de los miedos aflictivos y no aflictivos y cómo podemos apoyarnos con el entendimiento de la realidad de las emociones y de la filosofía budista para traer más tranquilidad a nuestra mente. Espero que haya sido de mucho, mucho, mucho beneficio. Y de nueva cuenta agradecer a la comunidad de Armadata, a Venerable Dancho, a Venerable Dappel también que me contactó y a todos los que hacen posible esto. aquellos que vinieron aquí estar presentes para que pudiera expresarme porque hablarle a una cámara se me hace muy difícil. Hay personas que bondadosamente vinieron a a estar presentes y que pudiera expresarme más fácilmente, se los agradezco y a todos los que vean esto, pues espero de corazón que pueda ser de mucha, mucha, mucha utilidad y pues dediquemos los méritos de estas sesiones para que podamos poner en práctica todo esto y traer mucha paz y tranquilidad a nuestras vidas y apoyar a crear un mundo mejor y que todas las personas, todos los grandes maestros y maestras que están apoyando con estas y otras enseñanzas que ayudan al crecimiento de, de todos puedan tener largas saludables vidas y sus aspiraciones virtuosas se cumplan y todos los proyectos como de la comunidad armadata y demás que están ayudando a otros continúan con sus actividades virtuosas hasta que se extinga el sufrimiento en el mundo muchas gracias y pues la tarea de la semana sería reflexionar sobre nuestros miedos, los que hemos tenido, los que tenemos ahorita o los que podríamos tener y tratar de ver si entran en este esquema o no, ¿sí? hacer esos ejercicios de ver en dónde están y qué tenemos que hacer al respecto entonces, ¿sí? muchas gracias a todos, gracias. Mucho, muchas gracias, gracias.